El fenómeno OVNI ha cambiado a lo largo del tiempo, en los años 90 se veían como pequeñas luces u objetos en el cielo, pequeños puntos que a toda la población pues extrañaba y además sentía temor precisamente por parecer que había una invasión extraterrestre. Con el paso del tiempo estos videos de objetos voladores no identificados como luces o pequeños puntos pasaron de moda y comenzaron a ver videos mucho más interesantes, donde las naves se veían aún más cercanas. Sin embargo, muchos de estos videos resultaron ser falsos. El fenómeno OVNI poco a poco se ha estado perdiendo en el interés de las personas. Pero la siguiente evidencia ufológica que vamos a ver, se trata de una esfera metálica que pasa muy por debajo de las nubes. Un objeto que parecería estar buscando algo entre la ciudad. Vamos a ver el aquí lo vamos a ver, la persona que lo está grabando hace un zoom buscándolo y lo encuentra y podemos ver que se trata de una esfera metálica que tiene una velocidad y un impulso constante y lineal si fuera un globo este haría movimientos diversos por las corrientes de aire pero como podemos ver lleva una velocidad y lleva una dirección no se le alcanza a notar alguna otra característica, simplemente es una esfera metálica que va surcando el cielo. Si fuera un globo, les repito, el movimiento sería muy diferente. ¿Qué será este objeto? ¿En realidad se tratará de una nave extraterrestre? ¿O una máquina alienígena? ¿Se tratará de un dron que desconocemos su forma? La verdad es que es bastante extraño este video. ¿Ustedes qué opinan? Este video se ve muy cercano. Podemos ver cómo efectivamente se trata de una esfera que va a paso muy lento. Muchos pensarán que se trataría de un globo. Y es que sí parecería. Sin embargo, su trayectoria es muy lineal. Un globo me parece que podría, por las... Eh, corrientes de aire hacer otras maniobras pero este parece sólido y con una trayectoria fija es bastante extraño yo solamente se los presento como una evidencia del mundo de la ufología será que efectivamente los extraterrestres sigan visitándonos que alguna vez nos hayan visitado o que estos puedan ser artefactos extraterrestres que nos monitorean la verdad no lo sabemos pero videos como este seguirán surgiendo hasta que en algún momento conozcamos la verdad. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente video.